Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre ciberbullying. Bueno, según un estudio publicado recientemente por la Fundación ANAR, el 26% de los casos de acoso tienen lugar a través de plataformas digitales. Y es que el prematuro uso de este tipo de plataformas y dispositivos digitales, sin conocer muy bien las herramientas y sin tener claves sobre cómo debe ser su comportamiento en este tipo de sitios favorece este tipo de casos de acoso. Por eso es muy importante que tanto educadores como padres nos pongamos de acuerdo y ayudemos a nuestros hijos a conocer y aprender el buen uso de este tipo de tecnologías. Para que os hagáis una idea, el ciberbullying afecta a uno de cada diez menores en España y el 75% más o menos de este acoso se lleva a cabo a través de grupos de WhatsApp. Por eso ahora mismo te voy a dejar por aquí un vídeo en el que hablaremos de cómo detectar y cómo afrontar este tipo de casos de acoso a través de grupos de WhatsApp.